بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك Oh Dios mío, no, te pido en este día todo lo que te satisface y me refugio en ti, de todo aquello que te moleste, y te pido éxito en este día, para obedecerte y no contradecirte, oh bondadoso con los suplicantes. Audzubillah minash al rajim Bismillah ar-Rahman rahim En el nombre de Dios el Kerimente el Misericordioso Hola a todos mis hermanos y hermanas Entre los más importantes puntos de, estas, de la súplica del 24 día del mes de Ramadán son estos la satisfacción divina la ira de Dios y la obediencia a Dios, a los profetas y a los imames. La satisfacción divina es el mejor placer para el ser humano. Leemos en esta súplica, Oh Dios mío, te pido en este día todo lo que te satisface. Nada es más placentro para los seres humanos que sentir que su querido y su amado creador está contento con ellos. La sensación de la satisfacción divina le da al hombre una alegría que no es comparable con nada. El placer de sentir la satisfacción de Dios es uno de de los eh, mayores placeres espirituales. Un placer caminando con un sentido de valor y alegría, ya que el hombre se ha dado eh, cuenta de que tiene valor ante Dios. Porque en caso contrario, Dios eh, no estaría complacido de él. Aquellos que van al paraíso, se alegran de que Dios está contento con ellos. Ellos están tan felices de que su alegría, la, es decir, la complacencia de Dios, no es comparable con ninguna otra bendición. Espero que seamos buenos seguidores para alulbait Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.